Señores, iniciativa, proyectos legislativos que tienen que ver de manera general con el bien de la sociedad en sentido general. Precisamente en el día de hoy, con el propósito de incentivar la práctica de lo que son los deportes electrónicos en el país, el diputado del Poder revolucionario Moderno, Orlando Jorge Villegas, sometió lo que fue este miércoles un proyecto de ley que procura organizar y estructurar lo que es la práctica profesional de los deportes electrónicos. Esos deportes que hoy en día han tomado mucho auge y tienen mucho alcance y cada vez más vemos cómo siguen siendo parte importante ya de nuestros niños y niñas, jóvenes, adultos y adolescentes. Es bueno poder regularizar esto, precisamente según explicaron en El País. De acuerdo a estudios, al menos 5 millones de personas practican lo que es este deporte, que se trata de una disciplina deportiva usando videojuegos como escenario para mostrar destrezas y habilidades de los jugadores. Vamos a escuchar parte de la presentación de esa iniciativa y por favor. Primero, que se reconozcan los deportes electrónicos como un deporte una disciplina deportiva en la República Dominicana avalado por el Ministerio de Deportes y que los atletas profesionales de, de, de los deportes electrónicos sean contemplados bajo los mismos beneficios del sistema nacional deportivo que gozan otro tipo de atleta, un pelotero, un baloncetista, eh, una jugadora de voleibol, en fin. En segundo lugar, que se reconozca la cadena de valor en torno a los deportes electrónicos, los desarrolladores de videojuegos, los desarrolladores, desarrolladores de contenido. Eh, también eh, los atletas profesionales, atletas amateos, los entrenadores, en fin, toda esa cadena de valor. Y en tercer lugar, tiene un componente importante de carácter educativo donde se va a promover que estos jóvenes continúen sus estudios, tengan sus estudios, tengan su título no solamente de bachillerato, pero título universitario y también la promoción de la actividad física y la atención psicológica a los jugadores o atletas de deportes electrónicos. ¿Escucharon ustedes eso? Precisamente esta iniciativa define como deporte electrónico todas las actividades donde compiten dos o más participantes de manera individual o por equipos en la que se desarrollan extremas habilidades mentales y físicas que tienen que ver con estos deportes que cada vez más forman parte de toda nuestra sociedad en sentido general. Qué bueno que está esta iniciativa del diputado de aquí de la capital, Orlando Jorge Villegas, para poderlo de una manera u otra ir regularizando esas cosas que han venido a formar parte hoy en día de nuestra sociedad y una de estas son esos deportes electrónicos, claro que sí, enhorabuena a esta importante iniciativa.